¿Sabías que la libertad es el único camino hacia la felicidad? ¿Sabías que la educación es el único camino hacia la libertad? ¿Consideras que nuestro país es libre? ¿Consideras que nuestra educación en nuestro país es prioritario? Quiero compartir con vos algunas frases famosas acerca de la educación. Una inversión en conocimiento paga el mejor interés. Benjamin Franklin La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Nelson Mandela La educación es nuestro pasaporte para el futuro, porque el mañana pertenece a la gente que se prepara para el hoy. Malcolm X La meta de la educación es es el avance en el conocimiento y la diseminación de la verdad. John Kennedy El objetivo de la educación es la virtud y el deseo de convertirse en un buen ciudadano. Platón Déjame en los comentarios si hay alguna frase que te haya gustado o si quieres agregar alguna frase, que la sepas de memoria o que quieras sumarla y compartirla. Chao. Gracias.